Sí, esto es la manguera. Ey, esto está diferente Porque llegó Big japonés A poner el ambiente Newton, jugando con químicos con un muchacho que ha revolucionado aquí en la República Dominicana, que viene a mostrar su música, que viene a decir que él sí puede, que viene a demostrar su talento. Solo aquí, Beat Walling, un aplauso para él. Hola, amor. ¿Cómo estás? Estamos bien. No, Muy aquí ¿eh? ¿Es verdad? Claro que sí. Beat Walling, ¿por qué Beat Walling? Eh, sencillo, yo me llamo Walling. Entonces yo soy grande y vi que se me. Sí, muy, muy muy grande me, me doy cuenta me, me doy ya. cuenta. Ese, bueno. Háblame de tu nuevo álbum. Bueno el álbum ahora mismo estamos trabajando con, con el estudio que okay. se está terminado ya el lunes. ¿Cómo se llama tu álbum? El álbum se llama Estrella Galáctica. Mi amor nosotros investigamos el equipo de producción investigó de App no te caigas que la, en las redes sociales? En Facebook a ti te, ¿Te dicen, dicen el chico, chico manguera. ¿Por qué? ¿Por qué? te dicen el chico manguera? Porque yo escuché tu tema, que manguera, pero yo quería saber también cuál manguera. Ok, ok. Esa es buena pregunta. Esa pregunta me la han hecho mucha gente en las redes sociales. Y yo se lo voy a decir ahora mismo que estamos en televisor. El eh, chico manguera eh, me dicen una por el tema y otra por el eh, abuelo mío que me da de herencia. Eso fue lo único que me dejó. El chico Manguera. ¡Wow, señores! Y háblame de los nuevos proyectos que tiene Big Wireling en la actualidad. Claro que sí. Estamos trabajando ahora mismo con el estudio que ya se está terminando, que es propio, a ah, seguir haciendo adelante y terminar con el agua, ¡Ok! Muy bueno! Señor y amor. Yo ahora quiero bailar porque tengo ganas de bailar, tengo deseo porque me encantó tu música. ¿De me encantó desde, desde ahorita estaba bailando, no sé si te diste cuenta, porque tu canción es muy pegajosa. Por eso te invito a ti que sigas disfrutando de la música de Big Warning. solo aquí en Out! No te caigas. Será el próximo domingo cuando regresemos con mucho más contenidos. Así que bye bye y despedido con Beat Wiley. Nueva hotel. Esta se la quiero dedicar a esa gente que está mirando. La gente de Facebook, las redes sociales. el público. publica. Oye lo la que da los comentarios se Yo te voy a robar, te voy a llevar a un lugar donde nadie nos puede encontrar Yo no sé, tu cuerpo quiero tocar Porque desde que te vi me dime, ilusiona Y mi oficia, Pégate de la manguera mami, pégate de la manguera Pégate de la manguera mami, a la noche entera de vaca eso que tú tienes ahí es demasiado hermoso vamos para mi casa más que yo si no reposo me veo que tú bailas que se muera lo envidioso, pide una cerveza yo lo hago con destreza seguimos bebiendo hasta que no haya nada en la mesa pide una cerveza yo lo hago con destreza seguimos bebiendo hasta que no haya nada en la mesa